Um, en el año 1999, el 2000, por ahí, uh, ellos plantan una eh, congregación para alcanzar la comunidad hispana latina de la vecindad. Uh, plantan esta congregación, esta congregación se reúne en el gimnasio de la iglesia y están allí en el transcurso de unos cinco o seis años, mientras que al mismo tiempo la iglesia, el buen samaritano, que era congregación de... Uh, la conferencia del Río Grande está saliendo de su localidad y está buscando unirse con una congregación de, de la conferencia del norte de Texas y se encuentran con Elmwood uh, ya que estaban en el misma en, el, en la misma área de Oak Cliff aquí en Dallas. Entran empiezan a adorar en Elmwood también uh, con, con la congregación que está de, del norte de Texas Hispana Latina, vienen a unirse a, a, también a adorar en, en Elmwood y Ambas congregaciones tuvieron sus servicios durante el transcurso de unos seis o siete años individualmente. O sea que Homura adoraba a las nueve de la mañana, um, el buen samaritano adoraba en la tarde a la una y la congregación hispana latina adoraba a las once de la mañana. Entonces me da mucha esperanza ver cómo ya hemos podido incorporar la adoración, la alabanza en español uh, en la conferencia anual, cómo la estaremos este también incorporando en el retiro de los pastores, uh, también cómo tenemos eh, grupos como el retiro de mujeres, uh, otros grupos que se están reuniendo y estamos creando esos espacios para la presencia y la voz hispana latina.